Mendi la antigua, que está... Eh, bueno, se conectó, se desconectó. Vamos a ver si lo podemos contactar. Muy bien. Para, vía ahí, Skype. Está, ahí. ahí está Arismendi. Ari Adelante, Arismendi. Ari sí, Mendy muchísimas gracias, amado José Rosa, y a todas las personas que componen el staff de, de mañana. Ah, eh, ay, efectivamente, bien, gracias nos gracias. encontramos... ...en el mercado municipal de San Francisco de Macorís... ...donde aquí, como pueden observar en las imágenes... ...las personas se han dado cita a realizar sus compras... ...hay que destacar, Amado, que este, este mercado municipal... ...a finales de abril estuvo cerrado mediante una resolución... ...de la alcaldía municipal, sin embargo... ...ya luego del proceso de desinfección... Fue reaperturado Y ahí pueden observar en las imágenes cómo las personas acuden a este mercado municipal a realizar sus compras. Algo que destacar y es que pueden observar las imágenes que varias personas eh, se han dado cita a este lugar sin la mascarilla. Otra de las cosas que destacan de este mercado municipal es que el distanciamiento social recomendado por las autoridades de salud ha sido totalmente Violentado. Ustedes pueden observar cómo existe eh, el amontonamiento de personas y esto eh, puede convertirse ¿verdad? en un foco ya de contaminación de este nuevo coronavirus. Las personas fueron, eh, hace unos minutos estuvimos hablando con varios de los vendedores y ellos nos expresaban que han tenido que reaperturar las ventas debido a que no aguantan ya tanto día de encierro que estuvieron a punto de, de, de, de, de al borde de la quiebra. Otra cosa, Amado, que destaca y es que se dice que eh, ha estado que el, el precio de, de los productos de los vegetales, por ejemplo, se ha mantenido al mismo, al mismo precio, no tanto así otros productos, los cuales han registrado una alza significante. Pero pueden observar en las imágenes ahí, que se está viviendo en estos precisos momentos. ...en el mercado municipal de San Francisco de Macorís... ...donde, repetimos, como pueden observar en las imágenes... Eh, ...muchas personas se han dado cita hasta acá... ...unos eh, han, han tomado las medidas pertinentes, ...otros no pueden observar... cómo personas sin mascarillas... ...se encuentran en este mercado municipal... ...de San Francisco de Macorís... ...es todo lo que tengo por el momento... ...si tienen alguna pregunta en el estudio... Eh, no, no está bien por mi parte. No sé si Franci y yerian tienen eh, Arismendi, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Si, eh, si puedes, no sé, eh, si tienes la facilidad, aunque sea de un poquito distante, de preguntarle a alguno de los mercaderes si está ya la totalidad de, de, de ellos y si hay personas todavía en la parte eh, Policarpo de, ajá, del, del parque Policarpio Mora, o en el caso de si pudiera trasladarte a ese lugar. En el caso del Policarpo Mora, eh, pasamos apenas eh, hace unos minutos. Hay que decir que está totalmente despejado. No existen vendedores eh, por esta zona. Sí vamos a tratar de conversar con un caballero que está por acá. Caballero, buen día. Estamos en vivo para canal 10 de Telenor. Caballero, se encuentra el total, el 100% de los mercaderes aquí. Ya están trabajando normal. No, hay una paella, pero la mayoría un o menos por ciento de crédito está trabajando no, no, menos un 70% oh, no sé si, hay, ¿cuál es su nombre? No, no, no, no. bueno, ahí escucharon no Arimel. sé si lograron escuchar no sé si lograron escuchar a, sí. a un vendedor el cual decía Arimel. que aún no están todos los vendedores al 100% pero sí una parte considerable, diga ah, mira, una pre pregúntame ¿Qué? si ellos están reaperturando porque ya le, le levantaron la oposición o es por motu propio porque ellos decidieron ellos la levantaron caballero, estamos en para el canal 10 de No, caballero una pregunta eh, ustedes decidieron levantar eh, la, la, la, la veda que tenían de ventas de productos aquí por motus propio o por por, por, por la imposición de las autoridades Sí, pero fue por ustedes o por la disposición de las autoridades? No, reaperturaron la reapertura. Sí. Ah, ok, ustedes mismos. Ahí lograron escuchar donde él dice que eh, fue por disposición de ellos mismos y también dice que eh, parece que manejan algún tipo de información de que probablemente este mercado sea nueva vez clausurado por un tiempo. Bien. Bueno, gracias, Arimendi. Muchas gracias, Gracias por las informaciones, por tu esfuerzo. Agradecidos. Bueno, vamos entonces a continuar con el contenido del programa. Vamos. Amado. Sí, sí, bien. Hay algo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mendy ¿Qué pasó, Mendy no aquí fue un, un <ríe> motociclista impactó otra una pasola que se encontraba estacionada, pero nada <ríe> nada nada. No, bueno. Es más es más de cada lo que lo que pasó. Un fue. Exacto. Mira. Ayer sí, sí recibió, así es. Ayer eh, la el la pasada tuvo su primera sesión.